A ver. ¿Qué tal, apreciables amigos? Buenas tardes para los que lo sean. Hacía tiempo que teníamos programado hacer estos videos donde íbamos a explicar la historia, la historia de los corridos que por ahí nos han dedicado. Vamos a empezar con este corrido. Eh. El corrido de Noel Aragón. Mm, ay, caray. No, ¿por qué? ¿Por qué no deja entrar? A ver, algo pasó que no nos deja entrar. A ver, voy a entrar con el teléfono, entonces. Vamos a tratar primero la de, le dicen el Sargi. Aquí está. Pues trae esta cosa. ¿Qué tendría que estar conectada? A ver, espérenme por qué. A ver, ahí va de nuevo. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí la letra dice, la letra le dicen el sargi. Esa letra es obra de mi compadre Germán. Toda la canción. El de mi compadre Germán, una vez, eh, platicando con él, pues ya tenía yo dos corridos, ya teníamos el del hombre grande, y teníamos la de, el hombre grande, y teníamos la de, el otro corrido, el primero que, que compusimos, entonces mi compadre, se lanza con esta, esta mi compadre, la sacó de, obra de él, en ese tiempo, recuerdo que estábamos con, unos familiares de él, unos, unos amigos de él, que fueron, pues están desaparecidos todavía allá en Michoacán, y entonces, en aquel tiempo traíamos nosotros lo que era el Grupo Arce, lo que era antes de la Unidad de Inteligencia Ciudadana, teníamos el Grupo Arce, era cuando estaban todos los, los de las siete claves, el Comandante Fierros Carlón, el Comandante 2, Comandante 1, el 7, y todos los informantes que teníamos cuando estaba todavía el Grupo Arce, es cuando surge esta canción, entonces dice la letra, dice, le dicen el Sargi, fiel para su equipo. Le dicen el Sargi, bueno, me dicen el Sargi por lo de Sargento, y cuando yo estaba en las autodefensas, eh, pues me decía el comandante Chavo, fue el que me puso Sargi, comandante Chavo Esquivel, eh, le mando un saludo donde quiera que esté. Allá va a andar la tía Juana trabajando con el que se cayó de la moto y entonces me dice este eh, mi compadre me dice no que le vamos a hacer una un corrido nuevo dice pero más o menos dice yo quisiera regalárselo a usted eh, y ya lo tengo más o menos terminado entonces ya me lo pasó yo nomás le corregí digamos que como dos versos unos dos versos fueron los que le corregí nada más porque él tenía ya avanzada toda la letra me gustó cómo quedó esta canción la hizo mi compadre germán de anécdotas que yo contaba en los videos, de anécdotas que yo, que yo contaba este, de lo que hacíamos, dice, le pican la cresta y topa macizo, lo que pasa es que me pusieron la fiera, la fiera y el nitro me decían cuando yo estaba en el ejército, bueno mi clave era nitro, en el ejército mi clave era nitro, la clave nitro me la puso el comandante este, cómo se llama este comandante? antes yo lo mencionaba mucho, uh, bueno, un, un capitán, que ahorita es, creo, mayor de infantería, él fue el que me puso la clave nitro, porque en un operativo, donde íbamos a agarrar unos güeyes allá en Aguililla, me meto yo en Putiza, por delante, y cuando abro la puerta, pues yo tenía que decir, no, ejército mexicano, 51 batallón de infantería, están todos detenidos, suelten las armas, eso es lo que teníamos que decir cuando entramos, me dijo el comandante, este, Aguilera, comandante Aguilera, mi comandante Aguilera, perdón por olvidárseme el nombre, que ahorita es mayor de infantería, donde quiera que se encuentre, mi comandante Aguilera, eh, en aquel tiempo era, era teniente, no, ya era capitán, era capitán Aguilera era capitán Aguilera él fue el que me puso la clave la clave nitro, porque me dice vas a entrar y le vas a decir así entonces me meto yo en putiza y ta, ta, ta, ta, ta, ta", le digo este ejército mexicano, tengo un batallón de infantería está todo detenido, suelte las armas y estaba un vato en un sillón ahí entrando a la puerta directo, y directo estaba un vato sentado en un sillón entonces se para el vato y me dice ¡no, así hizo el vato ya, ya, ya, ya, ya. ya este pues yo me quedé así, no, sacado de onda qué onda, no, que la agarre el comandante y riata, que le pone un putazón, fue Falcón el que, le, el que lo madrió comandante Falcón iba atrás de mí ese sí era teniente, teniente Falcón traía un MP5 teniente Falcón, que lo agarra el vato, pum, en el puro pecho y que lo tumba a la chingada cuando salimos de esa acción ya me dice el comandante, te voy a poner nitro, güey. Dice, porque hablan que parece que trae nitro. Entonces, la fiera, ese apodo de la fiera me lo pusieron en, en Sonora. En este, en, se llama, ¿cómo se llama? Agua Prieta. En Agua Prieta, en Sonora, me pusieron la fiera porque en los operativos también me gustaba ir adelante, en los balazos, me gustaba en el desmadre, me gustaba andar adelante, yo todo el tiempo adelante, no me gustaba esperarme a que avanzara la tropa, sino que yo me aventaba por delante, y me decían que era como una fiera que me aventaba como enojado, como si estuviera bravo, me decía, cómo se llama, el Teniente Rojas, Teniente Rojas era el que estaba allá en, en Sonora, me decía el Teniente Rojas, me decía cabrón parece que andas emperrado todo el tiempo, dice, parece como si todo el tiempo me hubieras emperrado, dice, ¿estás bravo güey o qué? le dije, no, ¿por qué? todo el tiempo con tu pinche cara de bravo, dice, y, y saltando por delante, él me puso, él me puso la fiera, y total, es de cómo surgen los apodos, que mucha gente no sabe de dónde vienen los apodos, son apodos de, de la historia que hemos, que hemos pasado, entonces, por eso dice la letra de la canción. Esa letra de la canción la escribió, vuelvo a repetir, mi compadre Germán, el juez que la escribió, toda. Y ya luego nada más yo le corregí algunos datos, unos versos, gente que yo quería que se mencionara. Que ahorita van a escuchar ustedes a quienes menciona el corrido y la razón por la cual los menciona. Entonces, hasta ahí el corrido dice, le dicen el Sargi, fiel para su equipo. Fiel para el equipo porque a pesar de que ya han pasado, pues, ¿qué serán? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pues ya vamos para 11 años, 10 años de las autodefensas, y yo todavía sigo con el mismo bando, con el mismo bando con el que yo llegué a Michoacán, con ese mismo bando estamos todavía hasta ahorita, por si me preguntan. Hay muchos güeyes que han dicho que yo andaba de Viagra, que yo andaba de Templario, que yo andaba con uno, y con... no saben ni madre de mi vida, hombre con la misma gente con la que yo llegué a Michoacán, es con la gente que andamos todavía ahorita, dentro del equipo, pura gente del Arce, pura gente de los Hinojosas, y no hay más, es lo que tenemos nosotros para dar y para repartir, que desafortunadamente pues, muchos de los Hinojosas pues, quedaron quedaron en el camino, más que nada el comandante Arce eh, siete, eh, bueno, Nacho y Cromado los hermanos del Arce hace poco pues como ustedes saben también falleció el otro hijo del comandante Arce, por razones que sean de alguna manera seguimos todavía leales conectados allá al equipo y esas son las primeras las primeras estrofas del corrido los que no saben las primeras estrofas de ese corrido que dice así Fíjense que la musiquita sí me gustó porque está melancólica la musiquita, está como para bailarla abrazadito, está bonita. En realidad no sé si esta, si esta música se baile, pero sí está padre como sentimental, melancólica. Luego si la ponen ustedes un poquito más lento, se escucha todavía más, como más triste. y todo macizo desde a par, uno, un cuando se ha ofrecido ya lo ha demostrado mucho tiempo en las autodefensas y varios agarros con la delincuencia y lo fue impresionado por unos cobardes y el grupo del arce ya solo ha llegado hasta allí cuando se ha ofrecido ya lo ha demostrado dice la letra todos los que me conocen saben que yo no me aculo para los madrazos y cuando hay necesidad de echar tiros por quien sea yo no me detengo para darle un fregadazo a alguien con tal de defender a un amigo, con tal de defender a un familiar o a alguien que uno aprecia, ya después veremos a ver cómo nos quitamos la bronca, pero yo para los madrazos, la neta, hasta ahorita que yo sepa, les digo que tengo años, tendría como unos como 10 años, 12 años, tendría la última vez que perdí una pelea, 12 años, a putazo limpio, a mano limpia, cabrón, sin agarrar nada, putazo y patada, vamos, desde que tenía como 12 años, el último cabrón que me madrió, por cierto, también se llamaba Ulises, el tocayo, hace poco estaba hablando yo de esa, de esa pelea que tuve con él, Sí me puso una madriza, pero es la última pelea que perdí, y de ahí para acá, bueno, yo cuando comencé a utilizar las, las herramientas, pues yo ya no necesitaba los puños. Es que en realidad una vez yo comenté sobre esto de que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú madreas a un güey, ya luego tienes que pagarle, te demandan, te ponen por vandalismo, te ponen no sé cuántos cargos y sale más caro a veces, aunque el vato te haya provocado, aunque el vato te haya buscado. Hay muchos güeyes que son bravucones o sicones, nada más. Y en cuanto les brincas a los güeyes y saben que traen con queso para las tortillas, se, va, se, les, se les va el hambre a los culeros. Apunten el dato. Hay muchos güeyes que andan de hocicones, de malditos y la chingada. Y en cuanto miran que trae uno con queso para las tortillas, hasta el hambre se les va a los culeros. Y así me he encontrado muchos güeyes aquí en Estados Unidos que escriben por redes que me traen ganas, que donde me encuentren y que la chingada. Y me han encontrado más que nada hace como tres años, dos años, según el huicho, mandó unos güeyes a que me localizaran, me encontraron allá, esa vez andaba yo en un bar, estaba en un bar, llego yo a la barra a pedir, porque yo pido siempre, para los que no saben, me gusta el ron con agua de coco, me encanta, el ron con agua de coco, el Malibu, el ron Barayma, el Captain Morgan, con agua de coco, me encanta, Sí, me encanta el agua de coco con, con ron y es lo que yo pido en los bares si no hay ron con agua de coco pues un ron con cola ron con cola, limoncito y vámonos para adentro me relajo, me siento ahí en la barra me tomo unas dos tres bebiditas llegan las muchachas, me dicen oye qué rico hueles y que la chingada platicamos y así son mis salidas este, la vez que salimos con Pandora me decía Pandora, oye ¿Y a cuántas muchachas te lleva? Pandora me recuerda mucho a, a Carlita Culichi. Ahorita estaba hablando con Carlita Culichi y tiene la voz parecida a Pandora. Claro, Pandora es de Colombia. De Colombia, de... Por ahí me dijeron que la habían agarrado hace unos días, pero no es cierto. este, Por ahí que pasó el dato, está mal. Lo que pasa es que no saben ni quién es Pandora, entonces agarran a una colombiana en México que se anda moviendo recio y luego dicen con qué es Pandora. No. Pandora, para que sepan, cruces coltadas hasta Estados Unidos. <risa> bueno, ya exageramos mucho con Pandora. No, pero sí los tiene bien puestos las rucas. Y me decía Pandora, dice, oye, este, ¿y a cuántas te has llevado, pues, aquí de, la, de, la, de los bares estos? Porque fuimos a conocer allá los bares en la, en la principal, en la avenida principal. Ya, le dijo, no, pues no, nomás me dicen que sí estoy guapo y que les gusta el, el perfume que traigo y así, pero hasta allí le dije entonces, estaba yo tomando relajado y llega un güey, se me queda viendo el vato y nomás agachaba las miradas se retira el vato y se mueve en la mesa enfrente de donde yo estaba se va y se sienta en una mesa entonces, el vato agarraba agarraba la la cerveza y la chupaba como queriéndome hacer señas del güey. Al siguiente día, que me manda un mensaje, el huicho. El huicho, el de los reyes, que me manda un mensaje. Eh, perro, ya sabemos dónde estás. Eh, perro, ya sabemos dónde andas. Le hago sí, güey, yo también los vi. Ahí estaban los vatos. porque no le cayeron? y tantas ganas me traían. No, perro, con calma, de todos modos. Me decía no sales de este año. Ah, su chingada, salí el año pasado. Salí este año que pasó. Y yo creo que con tantita suerte pues también este año le voy a salir yo a los madrazos no me aguito y pues para morir aquí estamos a la hora que quieran y gusten nomás pidan la cuenta y sacamos cuentas a ver cuánto me deben y eso es lo que dice el primer la primera estrofa de la canción dice yo fui traicionado por unos cobardes es una parte de la historia que ustedes no conocen de la historia del grupo Arce del grupo del Arce yo solo he quedado, bueno quedamos del grupo del Arce a lo mucho quedamos tres, tres quedamos nada más, fieles al grupo del Arce, claro, cada quien anda para su lado y desbalagado, pero que se quedaron con el grupo del Arce hasta el final, historia con los hermanos del Arce, somos tres nada más, pero los otros vatos ya no anduvieron este batallando de para adelante, se retiraron y se abrieron, peleando, peleando, pues yo creo que nada más quedo yo, peleándole a estos güeyes a los viagras a, a todos los grupos pues ya nada más quedo yo y miren les voy a contar otro dato que ustedes no saben ¿eh? el que puso al comandante Arce el que traicionó al comandante Arce fue Simón el americano Simón el americano con el que yo llegué a, a Michoacán cuando yo llegué a Michoacán pues digamos que el Mireles se hizo güey y al final de cuentas pues yo empecé en las autodefensas con el americano fue con el que empecé yo en las autodefensas. Así pues, que a los del grupo, casi a todos les fueron quitando la vida con puras traiciones. A todos. Zarrilla, Chilillo, eh, creo que el señor Gordo también ya le quitaron la vida. Y así se fue acabando lo que era el grupo Arce original, hasta acabar ahora con los hermanos de Arce, que eran los últimos que quedaban todavía firmes y con, y con, y con fuerza pues, para seguir peleando adelante. Por eso hice la canción, que fui traicionado por unos cobardes. Los que nos traicionaron fueron los Viagras, para que lo sepan ustedes. Nos traicionó el Voto, el Gordo, este, otro vato que le decían. ¿Cómo le dijo el sufregado, madre? El Prancas. El Prancas fue de los que traicionaron al equipo. El Prancas, el Voto, el Gordo. Y hasta el hermano de Chilillo, el Hugo, Hugo Lara Belmonte el chillón que le dicen, ese güey, fíjense, a pesar de que los viagras, fueron los que metieron cizaña, para que desaparecieran a Arce, que los viagras, fueron los que entregaron, a los hermanos de Arce, también con el abuelo Farías, ah, porque a los hermanos de Arce, si ustedes no sabían, a, a Nacho y a Cromado, se los chingó el seco de Acahuato, con los templarios, pero se los llevaron a entregar, al abuelo Farías, le calentaron la maceta al abuelo Farías para decirle que supuestamente Nacho y los del grupo de Arce habíamos sido los que queríamos chingarnos al abuelo cuando le pegaron al abuelo, es algo que ustedes no saben, apunten el dato para que después no les anden contando otros güeyes que no saben nada, dice la canción, mejor yo les cuento para que no les cuenten. y entonces a Nacho y a Cromado los desapareció el seco de los templarios junto con la gente de Tucán, junto con la gente de Gallito, junto con la gente del Cerro, todos esos güeyes se lo llevaron a Nacho y a Cromado, se lo llevaron a entregar al abuelo Faría, y es lo que ustedes pueden saber de lo que yo les puedo contar de ellos, entonces, el hermano de Chillón, de, de Chilillo, perdón, el Chillón, a su hermano también le quitaron la vida, por una traición, por puro se quería el Chilillo se quería chingar al gordo, Chilillo era del grupo de Arce, cuando agarramos nosotros al gordo, el Chilillo le quería poner un tiro al, al gordo, lo tenía hincado para ponerle un tiro, y no dejaron que se lo chingara, a los pocos meses, pasa lo de enero, lo del 6 de enero en la Apaxingán, que ustedes saben que, supuestamente dicen que a Chilillo lo atropellaron, no lo atropellaron a Chilillo, lo ahorcaron primero y luego lo aventaron de la camioneta, para que otra camioneta que venía pasando de la federal, le pasara por encima, eso fue lo que pasó con Chilillo, pero como quiera Chilillo se la rifaba y, y, y, y se trenzaba a los, a los balazos con uno ese güey del chillón ¡ah! el chillón es más culo que nada, el chillón es un vato gordo, grandote que nada más el cuerpo tiene el vato, pero nada que ver con lo que era con lo que era chillón con lo que era chilillo perdón, chilillo es uno y chillón es el otro entonces hasta allí dice así cuando varios agarres con la delincuencia varios agarres con la delincuencia como no tienen ustedes idea ¿eh? es más hubo semanas que todos los días eran balaceras contra los templarios todos los días y después de los templarios, ahora contra los viagras. Contra los viagras nos aventamos nada más como unas tres semanas de balaceras. Contra los viagras. Porque esos güeyes eran culos, esos güeyes que salían pero de arriba del cerro. Esos güeyes en la ciudad te saludaban y la chingada, pero no salieras tantito a lo solo porque te empezaban a llover fregadazos por todos lados y eran esos güeyes que estaban escondidos. Nada más que la gente duró rato en darse cuenta que los templarios ya no existían en Michoacán. Los que existían eran estos güeyes de los Viagras, que eran los que todo el tiempo andaban el, el Bucandas, el Dólar, el Bucandas, el Dólar, Pacoco, la Sirena, todos los güeyes que andan ahorita de jefes de plaza. Eran gatos buenos para nada, que se la pasaban nada más viendo a ver a quién chingar. El pleito con el grupo del Arce y los Viagras comenzó porque el Arce le quitó unos secuestrados a Pacoco en Uapan. Una señora que le habló al comandante Arce, que le dijo que Pacoco había secuestrado a su, bueno, que los autodefendan, habían secuestrado a su marido. Y que si quería, que si, que si le ayudábamos a, a rescatarlo, que ella iba con nosotros a echar balas. La señora se ajuarió, se puso el chaleco y todo y fue con nosotros al operativo. Íbamos con el comandante Arenas, íbamos con el comandante, este, el alazán y el alazán y el comandante Arenas. Solo tuvimos ese operativo. Cuando llegamos al lugar ahí en Uruapan, pues nos encontramos con que sí, pues, el, el que traía a la gente, pues era Pacoco y Bocandas. Cuando llegamos a la casa, el comandante le habló al gordo para decirle que ahí estaban sus muchachos y que la chingada, total, que no hubo detenidos. Pero si hubo balacera. nos agarramos a balazos con... Por un ratito nada más, pues llegamos, nos acomodamos, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y aquellos güey también nos tiraban ya para acá, hasta que ya se rindieron, se rindieron solos, gritaron que ya se rendían y entramos a la casa y ahí estaba el Bocandas y el Pacoco nosotros los agarramos en una casa con gente secuestrada, nosotros los agarramos para que luego decían esos güeyes que no que nosotros éramos los que andábamos secuestrando pues a mí nunca me agarraron un secuestrado y nosotros esos güeyes sí los agarramos con las manos de la masa entonces dice eh, corrido vi para los agarres con la delincuencia varios por montones no tendría a lo mejor memoria para contar todo de a uno por uno, pero de repente por ahí si me preguntan de un lugar, si me acuerdo y si me acuerdo qué pasó allí, y luego me preguntan por otra gente y me acuerdo, y me acuerdo quién era esa persona. Ok, ahora vienen los personajes que se recuerdan en este corrido, el primo La Muela, bueno, mi primo La Muela, para los que no lo saben, era gente que trabajaba con el abuelo Farías en Tepeque y cuando se calman las autodefensas que ya nos hacemos fuerza rural el primo La Muela se retira del negocio y se va a vivir a Tepeque allá se queda él entonces de repente andaban las cosas mal en Tepeque me dijo el primo La Muela no primo que vamos a primero nos presentamos de que éramos primos, me dijo oye tú eres hijo de fulano de tal tú eres hijo de fulano mi papá es perengado mi papá y así, así y ya pues yo le pregunté a mi papá y me dijo sí dice por allá dice tu abuela reina por allá también tenía este tuvo por allá unos hijos dice y así así igual bueno. total que el último salió con que si éramos si éramos primos somos primos con la abuela primos primos primos de, de familia con Lara Cepeda y entonces después me dijo el primo dice no primo cómo lo ves si nos organizamos dice hacemos una autodefensa aparte dice para darle la madre a sus huellas de los viagras así estábamos pero resulta que los Viagra ya tenían contacto con la gente del abuelo. Bueno, para no hacer las más largas, el primo La Muela, pues estaba carita el morro, estaba carita, estaba morro, traía billetes y traía una ruca de las de ahí, de las que según andaban de voladas con los hermanos Herrera, con Elíasario y Benjamín Herrera. Entonces, levantan al primo La Muela. Y la familia fue a pedir que se los devolviera porque sabían quién se lo había llevado. O sea, se lo lleva, a la Primo la Muela se lo llevaron delante de todos ahí en Tepeque. Todos supieron del caso, todos supieron qué pasó con el Primo la abuela Entonces lo negaban que no lo tenían ellos. Después supimos que lo tenían en una casa. Cuando llegaron a esa casa, pues ya habían sacado a la persona de ella, Ya no había nadie ahí, pues ya no estaba el Primo en la casa esa. Más tarde encontraron al Primo a, fue, a la salida de Tepalcatepec. El carro de él, pues, este... Le echaron gasolina y todo. Fue un final muy feo. Fue un final que el primo no merecía. Y luego decían que era porque andaba robando carros. que Porque el primo la muela andaba robando carros. ¿Cuál anda robando carros? Si el primo la muela era el que le estaba. Era el que le estaba pasando los carros al comandante 5. Que por cierto allá anda el perro todavía en Tancítaro. No tengo problema con el comandante 5. Pero hubo varias cosas que el comandante 5 pudo haber evitado. Para que varios compañeros no se fueran de este mundo lo de Nacho, lo de Cromado, lo del Comandante Arce, lo del Primo La Muela, entre esas cosas que yo sé, que el Comandante Cinco podía haber hecho algo más por ellos, el Papayo, bueno el Papayo era uno de las escoltas de Arce, fue el que desapareció junto con el Comandante Arce, Comandante Arce desapareció en un 13 de julio del 2015, fue cuando desapareció el Comandante Arce, 13 de julio del 2015, desapareció el Comandante Arce, Bueno, bueno. A ver, espérame, deje. De que de de de de de de de pongo música acá y está. Espérame. Desde el partido, un, un bandolentado, cuando se ofrecieron y lo ha demostrado. Le de mucho tiempo en la autodefensa y varios agarres con la delincuencia. Y lo fue intencionado por unos cobardes y el grupo del arce ya solo he El primo, la Muela, la mamá y yo. Lees mi empresa, que a veces tengo amigos. la y venda la Alejandro la usted está autónoma. Dios, quiero suceder. El Primo La Muela, bueno, ya les conté quién es el Primo La Muela, Papayo, escolta de Arce que falleció junto, bueno, que desaparecieron junto con el comandante Arce. Chilillo, a Chilillo le quitaron la vida el 6 de enero, cuando lo de la lamentada masacre a Paxingán. Bueno, ahí los Viagras, pues, seleccionaron a Chilillo para que se fuera de este mundo. Primo La Muela, Papayo, Chilillo, Freddy La Garza, Freddy La Garza era un cabrón, que tenía negocios ahí en TP, que él movía a pero era un vato a toda madre, durante el tiempo que anduvimos en las autodefensas, con Freddy Lagarza yo mi respeto, lo que era Freddy Lagarza, lo que era el burro de Punta de Agua, gente de ley, eh, Ramiro Villa Pineda, otro cabrón también de, de ley, de palabra, que te decía, sabes qué, güey, esto está mal, pero se tiene que hacer, y esto está bien, pero la neta no es correcto, y así, gente de huevos de ese tamaño, Primo La Muela, Papayo, Chilillo, Freddy La Garza, Brenda Rodríguez, Brenda Rodríguez es la esposa de Chilillo, al año de que se desaparece, de, la esposa de Papayo, perdón, la esposa de Papayo, Brenda Rodríguez, la papaya, Brenda Rodríguez desaparece, bueno, se la lleva la gente de Chanda, la gente de Chanda, de, cuando Chanda andaba con los Jaliscos, la Chanda se lleva a, a Brenda Rodríguez, a la papaya, que porque supuestamente decían que ella se había quedado con unas cosas que que tenía el comandante Arce y que Brenda Rodríguez las estaba guardando pero pues bueno, desafortunadamente no fue no fue no fue posible eh, ni rescatarla, ni tampoco saber dónde quedó Brenda Rodríguez está desaparecida eh, Freddy Lagarza no, a Freddy Lagarza sí le la encontraron sin vida bueno, a Freddy Lagarza lo hicieron lo hicieron este bueno, le, le dieron le dieron bastantes bastantes impactos ahí en la carretera de Tepacatepe hacia Buenavista ahí le tendieron la trampa a Freddy Lagarza le quitó la vida el Camoni con la gente del abuelo con la gente de los Herrera, ellos fueron los que le quitaron la vida a Freddy Lagarza eh, Brenda Rodríguez, Freddy Lagarza Alejandro Bautista Alejandro Bautista es un camarada que anduvo en el movimiento 132, es un camarada de la Ciudad de México Alejandro Bautista es un vato que se la jugó mucho tiempo también por la gente que andaba pidiendo justicia allá en la Ciudad de México, en las marchas. Entonces, cuando yo llegué a la Ciudad de México, que yo ya venía huyendo acá de Guanajuato, porque me quisieron agarrar en Guanajuato, ahí me cayeron los chilangos a Guanajuato. Cuando me caen los chilangos a Guanajuato, por la nada me les peleé yo en un autobús. Entonces, cuando yo llego a la Ciudad de México, me dicen, aguas, porque aquí en la Ciudad de México hay muchas cámaras del gobierno y te van a encontrar más rápido. Alejandro Bautista me tapó con una, con una playera y me fui con él, y él me tuvo viviendo en su casa, Alejandro Bautista, como dos semanas estuve yo en la casa de Alejandro Bautista, hasta que salí yo para acá, para la, para la frontera, para Tijuana, de estar allí en la, ciudad, en la ciudad de México, porque yo hablé con una persona, le dije, mira, si podemos arreglar esto con una fianza o algo así, pues vamos a arreglarlo, y ya el abogado, güey, me checó, y me dijo, sabes qué, no güey, si estos güeyes te agarran, no te van a entregar para detenerte. Me andaba buscando el Yankee, me andaba buscando este cabrón de Sedano Filipini, Alberto Sedano Filipini, se llama Carlos Alberto Sedano Filipini, el vato que me traía ganas, para los que no lo saben, pero yo traía orden de aprehensión por lo del movimiento insurgente, por lo del MIR, yo traía orden de aprehensión ya de aquellos tiempos, yo traía la orden como desde el 2008, el 2008, el 2006. Miento, 2006 es cuando sale la orden, la orden de aprehensión en mi contra, por parte del general. El general se llamaba. ¿Quién estaba el general esa vez? Ah, se me el nombre del general que. Uh, Javier Clemente. Gerardo Javier Clemente es el general con el que yo tuve problemas porque yo no quise entregarle una información. Bueno, cosas que no deben saber ustedes. Total, que yo traía orden de aprehensión a la Ciudad de México. Y de ahí yo salgo hasta acá, hasta Tijuana, apoyado por Alejandro Bautista. Cuando yo estaba detenido acá en Estados Unidos, Alejandro Bautista pierde la vida. Eh, primero en un evento, en un evento, eh, Alejandro Bautista recibe un golpe y de ese golpe ya nunca se recuperó con los granaderos. Saliendo a dar la cara contra el sistema en una marcha, le dan un golpe a Alejandro Bautista y luego de ese golpe falleció. Eh, Semanas, meses, meses más tarde falleció ese golpe Alejandro Bautista. Entonces, esos son los personajes. Ramiro Villa Pineda. Ramiro Villa Pineda fue el comandante que me recibió a mí cuando yo llegué a las autodefensas allí en Parácuaro. Antes del Camón y antes del Americano. Fue Ramiro Villa Pineda el primer cabrón que me dijo: Bienvenido, güey, aquí está pelada y pues a echarle putazo. Pasó el tiempo. Ramiro Villa Pineda se hizo policía municipal de Buenavista. Bueno, ya era policía municipal de Buenavista cuando yo lo conocí. Pero era de los que apoyaban a las autodefensas. Pues había, había policías de Buenavista que apoyaban al americano. Y este Ramiro Villa pues era de la gente del americano. Aunque él decía que no, pero sí era gente del americano. Cuando pasa el comandante Arce, Ramiro Villa me dio varias pistas que nos hicieron a nosotros saber qué había pasado con el comandante Arce, porque no se sabía. Cuando desaparece gente de ese nivel, por lo regular lo que quieren es que no se sepa nada, porque no quieren tener, no quieren tener pues represalias. A Ramiro Villa Villapineda, a pesar de que le echan la culpa a Maguey, de que le echan la culpa a los Jaliscos, a Ramiro Villa Villapineda el que le quitó la vida fue Camoni. Camoni con Huicho, con la gente de Walter de Peribán, fueron los que le quitaron la vida a Ramiro Villa Villapineda. Ellos cuentan una historia de que Maguey lo tenía amarrado y que supuestamente... Maguey le dijo que se fuera y que cuando corrió le tiró por la espalda, pasando una cerca esa mamada la cuentan ellos para que uno salga mal con los Jaliscos para que uno salga mal con esa gente para que uno diga, oh, ¿por qué le hablas a Maguey si Maguey le quitó la vida a Ramiro Villa Pineda? no es cierto, Maguey no tuvo que ver con Ramiro yo sé exactamente bien cómo pasó lo de Ramiro y una vez yo se lo reclamé a Camoni directamente, porque Camoni me hablaba mucho tiempo todavía después Este Camoni, el Morisqueto el Morisqueto sí mi respeto es para el vato, Camoni no Camoni es una mierda de vato yo pues, fui impresionado por unos cobardes del grupo de la arce, ya solo he quedado el primo, la muela papá y yo, y yo. ¿Qué eres me pesa no estén conmigo, predita la alza y predita la Rodríguez. Alejandro Bautista, Coronel, Dios mío. conmigo, ya no estás amigo. Comandante llamarada, y te ha sido. Mi comandante, Villa, mira miren, miren, se extrañan a todos que la han caído. Comandante llamaradas, ¿cómo olvidarlos? Y comandante llamaradas, fíjense que hubo un tiempo en que las autodefensas se iban a se iban a dividir entre dos grupos. En realidad nunca se dividieron, siempre siguieron siendo la misma línea de autodefensa. Pero en aquel tiempo, el señor Enrique Llamaradas era el que decía que pues, nos iban a acabar comiendo y que de alguna manera había que acomodarnos. El comandante Llamaradas se acomodó con Felipe Díaz, se acomodó con otras personas también de por allá de Aquila y estaban haciendo un grupo aparte para darle la madre a los Viagra, a todos sus güeyes. Desafortunadamente, pues se los alcanzaron a comer se llevaron a Felipe, se llevaron al comandante Llamarada, se llevaron al otro vale también de Aquila, a todos los que se estaban acomodando para hacer un grupo aparte, a todos les quitaron la vida desafortunadamente, de la Llamarada le echan la culpa supuestamente a los Jaliscos, tenía un amigo yo que le decían el Buki, que también está desaparecido desde hace tiempo, fíjense que ese amigo el Buki decía, bueno, no, no voy a, no voy a decir lo que decía el Buki, no tiene caso, ya no está, no está ahorita disponible y sabrá Dios si todavía sigue con vida. Bastante tiempo ya. Pedrito. Pedrito el Buki. Bastante tiempo ya sin él. estos son los gallos pesados que traíamos nosotros como respaldo cuando traíamos el equipo de las siete claves que la menciona en el otro corrido estos eran los meros paipas de la paipa, comandante dos, José Guadalupe Barrientos, era el comandante de el batallón de Apaxingán, el comandante José Guadalupe Barrientos de las siete claves, comandante de las dos estrellas, porque tiene dos estrellas un teniente coronel Comandante 2 de las siete claves, José Guadalupe, de los que mero echaron putazo contra los Viagra, los Jalisco, los Templarios, a todos le echábamos madrazo nosotros, los que agarraron a Chanda, los que agarraron al cenizo, fueron precisamente estos hombres que ahorita está mencionando. Comandante 2, este, el comandante feo de las feas, Fieros Carlón. no había un lugar donde yo le dijera al comandante que fuéramos que el comandante me dijera que no podía o que no tenía gente eran los tiempos, yo creo los mejores tiempos de la Unidad de Inteligencia Ciudadana eran cuando estaba el comandante José Guadalupe Barrientos coronel, teniente coronel mis respetos para toda su familia eh, porque después ya puros culos llegaron allá al cuartel. Comandante eh, José Guadalupe Barrientos, la verdad sí se la rifó por nosotros, por nosotros digo, porque también se la rifó por mí. En varias veces yo le dije, ¿sabes qué, comandante? Este güey me hizo esto y esto y esto de volada, comando, ¿dónde lo quiere? me decía. A mí no me diga qué le hizo, me decía el comandante. A mí dígame dónde lo quiere. Pues mándelo para tal lado. Y así se hacía. En ese tiempo no tenían miedo los Viagra, no tenían miedo los Templarios, todos los güeyes no tenían miedo. Cuando yo fui a Michoacán, pues fue precisamente acompañado por el comandante Barrientos y el comandante Fierros Carlón. El comandante Fierros Carlón de la Fiscalía de Aida pacingán de la Ministerial. Comandante Fierros Carlón es un comandante que a lo mejor tendría sus defectos, pero créanme que también era un cabrón que era pueblo con el pueblo y se la rifaba por las buenas, por las buenas acciones gente que me hacía investigaciones ya gratis, gente que no me cobraba por localizar un número y a la gente le consta, cuando estuvo el comandante Fierros Carlón y cuando estuvo el comandante José Guadalupe Barrientos, a nadie se le cobró un solo peso para mover operativos y con poquita feria que hacíamos la, la, hacíamos grande el equipo <música> descanso de remilitar, dados estrellas, yo por su gente ya no se recuerda. Si no están conmigo, no me anden buscando, solo hagan memoria, no me estoy vengando, no la sombra y acérquense al árbol, porque aquí la fruta se sigue cortando. Se mando un saludo con todo respeto, no cobren favores, ni puente los muertos, Tú vamos de frente, ya saben mi gente. Para que se ofrezca el y ahí termina ya el corrido? Esa parte sí la agregué yo. Este, la parte final, la última estrofa, esa sí es toda mía. Este, porque le faltaba mencionar a estas personas ahí por ejemplo las frases estas que se dicen en, la, en el corrido son frases hechas palabra, ¿eh? son frases que quedan pero al puro centavo, si no están conmigo no me anden buscando, yo se los he dicho, hay muchos güeyes que quieren paros, que piden favores cuando estaba el Paco cuando estaba el Camoni en la cárcel y ahí tengo los audios para que no me lo niegue el hijo de la chingada Miren cómo me rogaba el camón y que le hiciera paros afuera cuando el güey estaba encerrado. ¿Por qué? Porque saben que adentro si no tienen paro, se los carga la riata. Por eso le decía, procuren las hombres, acérquense el árbol. El árbol éramos nosotros. El que estaba con nosotros estaba bien con los operativos y no había pedo. Pero sin embargo se formó una cuna de puros alacranes. Que pues es como cuando tienes un alacrán y no lo quiebras, hombre. Pinche alacrán se mete por los pinches... Lugarcillo se esconde y al rato sale con más alacrancitos. Así es el haber dejado a tus güeyes. El haber dejado a tus güeyes ir. Dice, si no están conmigo, no me anden buscando. Procuren la, fr procuren la fruta y acérquense que la fruta porque aquí la fruta se sigue cortando quiere decir que si no están con nosotros la verga. ¿Por qué? porque aquí seguimos echando un madrazo aquí la fruta le sigue cortando quiere decir que aquí seguimos echándole madrazo a todos los grupos y al que se atraviese al que salga por delante haciendo mamadas al que sea corriente como dice la otra canción que todavía no se graba al que sea corriente sobre ese güey vamos <música> de las 7 claves, de en semana de luz, de varias autorescanzas, debe militar, debe de las luces estrellas, loco por su familia, no se le recuerda Si no estás conmigo, no me anden mostrando, solo la noche no me estoy mirando, no la sombra y estoy en el carro, ya que la fruta se sigue cortando, les mando un saludo con todo respeto, con todo respeto, no cuenten favores, no cobren favores ni cuenten los muertos. Esa es otra frase. No cobren favores ni cuenten los muertos. Yo se los he dicho. Si ustedes me van a venir a pedir a mí un favor. Por favor, no pongan el dinero por delante porque entonces no es un favor. Cuando tú ayudes a alguien, cuando tú hagas algo por alguien, hazlo de a gratis para que pueda hacer un favor. Porque si tú haces algo por alguien y te pagan dinero, entonces ya no fue un favor. Se convirtió en un negocio. No cuenten los muertos por lo mismo, si tú me dices, ¿sabes qué? que mi suegro la está cagando, que mi suegro esto, que mi suegro el otro, pues te aguantas, güey, porque si tú quieres que resolvamos el problema de tu suegro, pues a lo mejor no se va a ir nomás tu suegro, entonces, no cuenten los muertos, porque a lo mejor no nada más se va a ir su suegro, sino que otro más por ahí, y luego salen llorando, oye, es que era mi sobrino, es que era mi tío, es que era mi primo, pues lo siento, güey, andaba junto con tu suegro y, ¿cómo va? No cobren favores, ni cuéntenos míos. Sí, la la luz estrella leo por su gente y aún se le recuerda. Si no están conmigo, no me anden buscando Si el amor, no me estoy negando No la sombra y el sur de cancha árbol la fruta se sigue cortando Les mando un saludo con todo respeto No cobren favores, ni cuéntenos muertos Nos vamos de frente, ya saben, mi para lo que se ofrezca, copiado y pendiente. Para lo que se ofrezca, copiado y pendiente. Esta es una frase que mucha gente no la conoce. Miren, toda la gente que me contacta por mensaje privado, si yo te respondo copiado y pendiente, significa que estamos en eso y significa que arre, que tienes el apoyo y que vamos a estar contigo. Cuando yo te responda copiado y pendiente quiere decir que estoy contigo, quiere decir que, pues ya está anotado el asunto. Y que vamos a ver qué sale. Eso significa copiado y pendiente. Y para lo que se ofrezca, copiado y pendiente. Para lo que se ofrezca, lo anotamos y vemos qué se puede solucionar. Eso es lo que significa la frase. Para lo que se ofrezca, copiado y pendiente. A todos los que tienen comunicación conmigo en privado, más de alguna vez les he contestado copiado y pendiente. <música> en claves, José Guadalupe barrientos descansos sí, de estoy... si solo sí, hagan memoria no me no, estoy nada. vengando solo hagan memoria, no me estoy vengando porque muchos güeyes no saben ni por qué les traigo ganas algunos de ustedes han leído cuando muchos güeyes vienen aquí a comentar y que me dicen, ¿por qué no más le tiras a los diagras? ¿Y por qué no más hablas del gordo Sierra Santana? ¿Por qué no más le tiras a los de los reyes? Oye, ¿por qué nada más le tiras a los templarios? Oye, ¿por qué nada más estás hablando de la familia michoacana? ¿Por qué no más hablas del lado Manteca? Oye, ¿por qué nada más hablas de Tepeque? Hagan memoria, putos. No me estoy vengando. Solo hagan memoria. Solo hagan memoria. Me la deben y ¿por qué me la deben? Para toda la gente que no sabe, que no conoce la historia y que no entiende por qué son los corridos, estos corridos fueron hechos con pasajes de lo que nos ha ocurrido y de lo que de alguna manera hemos vivido nosotros en todos estos años que llevamos ya peleando contra esa gente y que lamentablemente les vuelvo a repetir son los mismos, Tepeque, el abuelo Farías, Juana Arreguin, los Viagra, los Sierra Santana, Pueblos Unidos, La maceca La Gorda, Templario, Tucán, El Seco, La Guardia Michoacana, La Fresa de morella Paquito Brother, los mismos güeyes y ahora se van extendiendo a Colima, Guanajuato, Guerrero y Estado de México los los Chilangos Los mismos güeyes del día hace años, del día hace años. Del día hace años los mismos güeyes. Así que no hagan, solo hagan memoria. Toda la bola de güeyes que vienen a preguntar, ¿por qué nomás contra los Viagras? ¿Por qué nomás contra los Templarios? Hagan memoria, putos. No me estoy vengando. Hagan memoria de qué me deben y cómo me la deben. Y que les quede claro que vamos a seguir echando un madrazo hasta que esto se acabe o hasta que nos cargue la chingada. <música> Sobre la memoria no me estoy metiendo. Procuren la sombra y estiren el porque aquí la fruta se sigue corriendo. Les mando un saludo con todo respeto. No comen favores se cuenten los cuerpos. Y topamos de frente ya saben bien a lo que se ofrezcan copia dictaminando. Palmamos de frente al de un hombre. Enojoso, su nombre, sus hijos, su, gente, su y familia a diario, su esposa lupita. La señora lupita la esposa del comandante arce fíjense que cuando salió este corrido había salido también el otro libro de el otro libro mío entonces en el libro ese yo le mando saludos a mi pareja Lupita. Y muchos pensaban que yo me refería a muchos, ¿eh? inclusive allá en Michoacán. Pensaron que yo me refería a la, a la señora Lupita, a la esposa del comandante Arce. Pero fíjense que en ese tiempo la Lupita que yo traía y ningún pendejo se dio cuenta que Lupita era. Para que sepan ahorita les voy a decir qué Lupita era la que yo traía y a la que yo le mandé saludos en el libro. No era la Lupita del, del comandante Arce aquella lupita y creo que una vez sí les dije por ahí pero pocos güeyes entendieron de quién se trataba saben qué lupita es y le mando saludos por ahí porque a veces la tengo por aquí viendo los videos a, a esa lupita una persona también que respeto mucho este independientemente de lo que fue mi relación con ella bueno la lupita con la que yo andaba en amores era la esposa del Pantera, para que sepan, la Lupita con la que yo andaba en Amores, y que en Michoacán decían que era la esposa del Comandante Arce, fue la esposa del Pantera, por ahí me salió luego un hijo del Pantera, diciendo que yo había matado a su papá, y que la chingada, y la señora también me buscaba por eso. yo al principio pensaba que, la esposa del Pantera me buscaba por, porque decían que nosotros habíamos chingado al Pantera, entonces, cuando yo hablé con la señora, yo le dije: mire, nosotros no tuvimos que ver en lo de, en lo del Pantera. Al Pantera lo traicionaron los Viagras y fueron los que le dijeron que lo iban a apoyar, supuestamente, a mandarle una lancha allá para el lado de Michoacán con Guerrero. Según le iban a mandar para allá una lancha para sacarla. Y sin embargo, nada más lo que querían era sacar al, al Pantera del, del territorio para quebrárselo allá a los solos. Allá le cargaron la marina y le echaron helicópteros y allá, cuando lo chingaron, este era esa lupita, se llama Guadalupe, ¿qué es apellida apellido de esa señora, en su momento sí me lo sabía bien el nombre de ella, pero ahorita pues ya tiene mucho que no, muchísimo que no la veo, como tres años yo creo, lo que pasa es que después, perdió su cuenta de ella de Facebook, ya no nos pudimos comunicar por Facebook, ya cuando estaba yo acá en Estados Unidos, ya no me puede comunicar, pero le mando saludos, yo sé que por aquí anda, igual si me puede mandar mensaje privado, ya sabe también este Lupita la esposa de Pantera para que sepan que Lupita era vale y ahora sí ahí les pongo toda la canción para que la escuchen completa yo sé que ya la han escuchado que muchos que ya hasta se la saben sale pues del compa Noel Aragón saludos para mi compadre Germán donde quiera que se encuentre saludos también para el compadre Muletas gracias por los favores recibidos dicen por ahí, igual para Pandora y ahí les va la canción completa Le dicen para su tipo, la y el salmón mar azul, le pican la cresta y toma más hilo. Desde un paseo dado, un vato avergonzado, cuando se ofrecieron llevar demostrado, le de mucho tiempo esa autodefensa y varios salares con la delincuencia y lo fue intencionado por unos cobardes del grupo del arce ya solo el ganado del primo la abuela, papá y querido tres empresas y tres tengo amigos Freddy Lagarza y Freddy la Rodríguez Alejandro Bautista, tu nombre Dios, Dios mío, tú conmigo, ya no estás amigo, comandante Llamarada y el yacido, comandante Villa, miro Pineda, se extrañan a todos, que han caído. De fe militar, de las dos estrellas Pero por eso gente no se le recuerda Si no están conmigo, no me anden buscando Suena el la yo no me estoy dejando Procura la sombra y acerque el árbol Porque aquí la fruta se sigue cortando Les mando un saludo con todo respeto No comen favores, favor, es que este los muertos Tu papo de frente, ya saben mi bien para lo que se ofrezcan, el me digan niña, la frente al de un hombre no me su niña, no me su niña, no su digan niña, Bueno, antes de ponerles la canción con la que vamos a cerrar ahí termina ya la explicación de este video de este corrido le dicen el Sargi para que sepan ustedes cuál es la historia del corrido cómo surgió y por qué dice lo que dice el corrido por acá nos pidieron un saludo dice Rafael López, comandante Sargi y le podrá mandar un saludo a mi hijo Cristian que cumple años, salud para Cristian salud para Cristian de parte de su padre Rafael López Ahí está el Happy Birthday para, este, para Cristian, de parte de su papá Rafael López. Andale. Saludos para todos los que están conectados. Ya nos vamos, nos vamos a dejar este corrido. Me dicen ahí en los comentarios qué les pareció la explicación y si quieren la explicación de los demás corridos. Me comentan también ahí de los corridos míos. No salen con mamadas de otros güeyes que sepa la chingada quiénes sean. Sí, la nueva página de Twitter se llama Unidad de Inteligencia Ciudadana. Para que la encuentren más rápido, váyanse a mi cuenta de Twitter José Ulises Lara Gracián. Mi cuenta de Twitter José Ulises Lara Gracián. Y ahí van a encontrar la cuenta esta. ¿sí? La cuenta de Twitter José Ulises Lara. Ahí van a encontrar la cuenta de Twitter nueva que se llama... Unidad de Inteligencia Ciudadana. Ya les había comentado que traíamos cerca a esos güeyes, pero... Pues mientras nada más nos estén tumbando teléfonos y cuentas, pues yo creo que nos van a seguir pelando tres cuartos de riata y todo lo que se llama. Miren, para los que no han encontrado la cuenta, que luego hay muchos güeyes que, aunque les dé uno santo y seña, no dan con la cuenta. A ver, mi gente, pónganse vergas, ahí les va esta es, esta es la cuenta nueva, unidad de inteligencia ciudadana, a ver ahí se entiende, ese es el logotipo de la cuenta nueva de twitter, unidad de inteligencia ciudadana, esta es la cuenta nueva, la otra pues ya, ya no se pudo hacer más por ella, como quiera, ahí compártanla y métanse. Ahí vamos a tener material de todos para publicar por un buen rato. Ustedes, por material no paramos. Lo único que hay que hacer tiempo a veces porque te chingan las cuentas muy rápido, pero pues ya saben, las muñecas no tienen otra manera que pelear más que andar reportando cuentas. Ok, ahí les va esto último. Ahí les va esto último que nos compuso el grupo Alto Traslado. No me acuerdo cómo se llama el compa. Saludos al compa que compuso esta... Espérense. Al compa que compuso esta. El grupo se llama Alto Traslado. Ya se me olvidó en qué grupo cantaban ellos antes. Bueno, total. Ahí les va esta canción. Yo sé que ya se la saben muchos también. Los que no la han oído, este es el nuevo corrido. Es el nuevo corrido que dice así. Ahí les va. Luego, si quieren, les explico este corrido este corrido la letra no es mía es del autor del corrido del grupo de alto traslado el que le escribió, él fue el que escribió esta letra pero sé la letra lo que dice estoy de acuerdo con lo que dice y les puedo explicar punto por punto lo que dice la canción es parecida a la otra mía que hizo Noel Aragón dice así, échale ahí. ¡Viva Toma, toma, toma. al lado, Juan Reyes, tú no eres el, el comandante que tenía yo encargado en Guanajuato, Juan Reyes, no eres tú, el comando que traía yo en Irapuato, con la autodefensas de Irapuato no eres tú Juan, se llamaba Juan Reyes, también de el carajo, es que tengo un rato que no sé de él, por eso pregunto Juan si eres tú mismo, ok gracias Juan, pensé que era, hacer se llama, se llama igual que tú, llámate Juan Reyes, pero sí, tengo años que no sé de él, creo que fue de los que nos agarraron en Morelia, en Morelia me agarraron varias gente, de los que traía de Irapuato, y ahí agarraron a Juan, pero no sé si salió o qué fue de ellos, sale, gracias tú Juan Reyes, saludos mi gente, ya nos vamos, ya nos vamos, por ahí nos veremos pronto, pronto, pronto, pronto, pronto,